Bueno, pues que por parte del Ayuntamiento de Coen se está facilitando esa vivienda, pero sinceramente hay que reconocer, sí, hemos escuchado que se iba a hacer una promoción, después ha pasado alquiler, pero en casi, bueno, dos legislaturas han pasado ya nueve años de gobierno, sinceramente ha, no se ha entregado ni una llave de una vivienda pública, por tanto tampoco podemos pegarnos golpes en el pecho diciendo que se está haciendo todos todo los deberes. Entiendo importante el respeto a la propiedad privada y pública, pero también es importante que la Administración haga sus deberes y se facilite también otro derecho constitucional, como es el acceso a la vivienda. Nada más. Bueno, señor Ortega, para cerrar. Muchas gracias, señor alcalde. Espero que se me escuche bien. Yo también estoy de acuerdo con el señor Rojas. Yo creo que es algo en lo que deberíamos estar de acuerdo. Pero, claro, eh, es imposible cuando tenemos un grupo como el de Adelante con inter radicalizado actualmente, como está el grupo de la señora Guzmán y todos los componentes de su partido político que no ven, no ven cómo hay que defender la propiedad privada, cómo hay que defender la propiedad de los vecinos de nuestro municipio y no hay que irse a las cifras ni hay que irse a, a grandes números con un vecino de Coim que tenga un problema, con un solo vecino que tenga un problema de ocupación ya es suficiente para que el Partido Popular y el resto de partidos, menos el suyo, menos el suyo que actualmente está con la vertiente radicalizada que ha marcado el señor Iglesias a nivel nacional, y que ustedes están llevando a este pleno de COIN cuando deberíamos, deberíamos porque bueno, todos tenemos nuestras diferencias, pero en estos temas siempre hemos estado de acuerdo, a pesar de, bueno, de que cada uno tiene sus su estrategias y sus líneas políticas, como bien ha manifestado el señor roja que ha hecho un esfuerzo por votar a favor de esta moción, porque entiende que es un problema real, y no es un problema que haya alimentado ni que haya sembrado el Partido Popular, es un problema de la sociedad, lo que pasa es que nos interesa, porque nos interesa más defender a los que ocupa defender en las ocupaciones, defender a las personas que están cometiendo ilegalidades y no defender al vecino de Coín que siente y que ve un problema real, un problema que va aumentando día tras día, un problema que debemos, contra el que debemos trabajar y contra el que debemos eh, actuar. Entendemos que es un problema serio, un problema de difícil solución y que tenemos que estar unidos para poder llevarlo a cabo. Eh, estoy de acuerdo con el señor Pils, vamos a incorporar esa propuesta del plan de antiocupación. Doy las gracias al Partido Socialista por el esfuerzo que realiza en votar a favor de esta moción y siento y lamento eh, las defensas que ha realizado la señora Guzmán para intentar defender algo indefendible, algo que desde nuestro punto de vista es indefendible porque es un problema real y eso lo estamos viendo día tras día. No me hace falta que haya miles ni cientos de personas en nuestros municipios que tengan el problema con una persona que se vea de manera injusta tratada por las leyes y por la situación actual es suficiente para que reunamos esfuerzos y que podamos eh, ayudarla. Así que gracias al resto del grupo y lamento eh, profundamente eh, el discurso de la señora Guzmán y la postura que ha tomado en este asunto que creemos y entendemos que es un problema de España, pero sobre todo de Coín y de todos los vecinos de nuestro municipio, ante el que tenemos que estar atentos y sobre el que tenemos que trabajar unidos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues eh, vamos a proceder a la votación con la incorporación de, eh, en primer lugar, incluir, además de la propiedad eh, privada, también la de, evidentemente, las administraciones públicas, como es obvio, eh, también la de solicitar más medios económicos para poder aplicar la ley, en definitiva, la ley que, que haya en vigor, tanto la actual como la que eh, se modifique, si se modifica, ha llegado el momento, y también la de elaborar un plan municipal contra la ocupación, que bueno, eso ya tendríamos que ver jurídicamente en qué consistiría y cómo se cómo se plantearía. Así que con estas tres incorporaciones o modificaciones, pues procedemos a la votación, señor Piz, totalmente a favor. Señor García, contra. Señora Guzmán, en contra. Señora Juana Jiménez, eh, a favor. Señor Guzmán, por. Señora Isabel Jiménez, por. Señor Méndez, a favor. Señora González. A favor. Señor Rojas. A favor. De voto a favor. Señora Luque. A favor. Señor Ortega. A favor. Señora Santos. A favor. Señor González. Sí, a favor. Señor López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Señor Jiménez. Totalmente a favor. Señor Lucena. A favor. Señora González. A favor. Señora Cedeño. A favor. Bueno, pues eh, todos grupos a favor, excepto adelante Coim, que vota en contra en este punto. Por lo tanto, prospera la moción. Pues eh, bien, una vez terminado las mociones de distintos grupos políticos, eh, pasamos a, a la parte de. Bueno, no hay asunto de urgencia, por lo tanto pasamos al punto número 10, eh, ruegos y preguntas. Queda una pregunta por contestar del pleno anterior que era del señor eh, Rojas, que preguntaba en qué situación se encuentra la gasonería de Sierra Chica, proyectos, trámites y alegaciones. Bueno, pues, como bien saben, hubo eh, una apertura de información, vamos, de exposición pública, en la que se presentaron alegaciones por distintos vecinos y, y demás interesados. Ahora mismo esas alegaciones pues están siendo contestadas por parte de la asesoría jurídica y técnica de este ayuntamiento y, y bueno, ahora mismo está en esa situación, y yo espero que, que en no mucho tiempo pues, tengamos eh, nuevas noticias al respecto de este, de este proyecto. Además, se han presentado eh, diferentes preguntas por escrito, presentadas por el Grupo Adelante COIN. Una de ellas es relativa a eh, la depuración de aguas residuales. Eh, comentaba el Grupo Adelante COIN que en el último pleno, el 25 de septiembre, a la pregunta de la concejal Irene Macías Guzmán sobre la depuradora de aguas residuales, el alcalde respondió que las canalizaciones estaban arregladas casi al 100%, que, su, que posiblemente las próximas semanas ya estarían completamente arregladas y que creía que para finales de año se depurarían todas las aguas residuales de Coín. Bueno, hace una referencia a diferentes diarios y reuniones y demás. En definitiva, la pregunta es eh, que si están arregladas todas las canalizaciones al 100% que conducen el agua de Coín a la depuradora mancomunada, Señor Lucena? No. Y si, la parte, si se están depurando las aguas eh, residuales de, de Coín y si no, ¿en qué porcentaje? Eh, no se está depurando totalmente el agua residual de Coín y a, ahora mismo, a, desde el 10 de agosto, le está llegando un caudal a la depuradora de 3.500 metros cúbicos de agua residual. Es decir, desde el 10 de agosto está entrando agua residual a la depuradora, por lo tanto el colector de la Junta de Andalucía es totalmente finalizado y desde el día 10 de agosto se están depurando aguas residuales de COIN, pero se están depurando aguas residuales, no el 100% de las aguas residuales. Sí es verdad que es un alto porcentaje, pero todavía quedan algunos arreglos de la red de saneamiento que, que están ahora mismo en, efectuándose y que en el momento que estén pues, estarán depuradas al 100%, pero todavía no están finalizadas. La siguiente pregunta... Era relativa también a las diferentes obras que están haciendo, también eh, con respecto al saneamiento, eh, las que están haciendo en la zona del arroyo Mortaja, debido a la lluvia del 22 de octubre, eh, una lluvia poco copiosa y distribuida a lo largo de toda la mañana, eh, conociendo que se estaban realizando las obras en esta zona del camino a La Charca, el, lo que es la zona del arroyo Mortaja, bueno, que hay unos diferente, una diferentes daños considerables en el camino y demás. Bueno, lo que pregunta realmente es, es que si están correctamente separadas las aguas pluviales de las residuales en la zona del rodeo y polígonos que vierten su agua a la canalización que va por el nuevo camino del rodeo hasta el camino de la charca, o sea, esa zona del arroyo mortal. Señor Lucena. En cuanto al referente de la separación de agua en los polígonos, sí, está perfectamente separado. Lo único que nos falta es que con la subvención que nos ha concedido Diputación por un importe de 199.000 euros, termina la calle Artesanía para evitar que se levanten las tapas, como viene ocurriendo desgraciadamente cuando tenemos episodios de lluvia fuerte, tanto en el inicio de calle Artesanía como en el polígono. En cuanto a la urbanización en el rodeo, no están separadas, es decir, tanto pluviales como fecales va una reunitaria y estamos en proceso de contratación para realizar esa separación allí por la altura del vivero municipal hacia abajo. Había otra pregunta relativa a eh, las diferentes obras que se están llevando en el compás eh, y pregunta, bueno, dado el, eh, que cualquiera ya en este sentido sería de interés público, se nos informe sobre todo lo relacionado con dichas excavaciones. A ver, eh, la obra que se está haciendo, la obra que se está haciendo, bueno, si no le paso al señor Jiménez la palabra. ¿Señor Jiménez? Sí, eh, un poco con fecha 21 de enero del 2018, se presenta a la delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Cultura el proyecto de restauración y reforma de la casa parroquial y espacios anexos de la Iglesia de San Juan. ¿Vale? Con fecha 21 de junio de 2018, se emite informe favorable por parte de Cultura del mencionado proyecto. Con fecha 6 de agosto de 2019, se procede a conceder licencia de obra mediante decreto de urbanismo y con número de expediente 3185. Con fecha 11 de agosto de 2020, se procede a emitir orden de inspección arqueológica, incluyendo la zona de injerencia de la cometida, como anexo al expediente ya abierto en cultura. Consultada a la Dirección Facultativa de las Obras, informa que en todo momento las obras indicadas han sido supervisadas y controladas por los correspondientes arqueólogos. También indica que en cuanto las obras finalicen, los arqueólogos procederán a emitir un informe completo y detallado de los hallazgos encontrados, trabajos realizados y que enviarán al obispado y al ayuntamiento para que puedan ser completadas y contem contempladas por cualquier persona interesada de, de los hallazgos realizados. Muchas gracias. Y por último, había otra pregunta del Grupo Adelante Coim, eh, relativa precisamente al, al, bueno, a, la, a la última moción que acabamos de debatir, cuanto a la ocupación de vivienda preguntaba que, bueno, que el hipogobierno informe en este pleno sobre el número de viviendas ocupadas en lo que va del año, el número de viviendas ocupadas en la actualidad y la titularidad de las mismas en particulares, entidades bancarias y demás. Evidentemente, el ayuntamiento de Coín no tiene los datos oficiales porque no es competente en estas materias y por aparte protección de datos es algo que, que no tenemos, no tenemos en absoluto actualizado. Los datos que tenemos son, podemos decir, extraoficiales por el número de intervenciones que ha hecho la policía local a requerimiento precisamente de los juzgados y en este caso podemos decir que son más de 40 las que eh, tenemos actualmente en nuestra localidad pero que además de estas 40 habría que sumar las que eh, las intervenciones que haya hecho la propia Guardia Civil que no tenemos eh, constancia de cuántas pueden ser y las que puedan estar directamente tramitándose en el juzgado en la que ni la policía local ni la Guardia Civil aún tengan eh, conocimiento, más otras que por diferentes motivos pues, tampoco haya llegado todavía al jugado. Es decir que el número total no lo sabemos, sabemos que como mínimo eh, están por encima de 40, probablemente pues como mínimo se irán casi al doble, pero no le puedo dar el dato actual y bueno evidentemente menos le puedo dar si son de particulares, son de entidades bancarias. Ese dato como es lógico habría que, que pedirlo, aunque seguro que no nos lo van a dar, por supuesto, a la, al Ministerio de, de Interior, de Justicia, que son los que ellos eh, recaban los datos. Ya no tenemos más preguntas para contestar en este pleno, así que, bueno, pasamos al ruego y preguntas de este. Así que terminamos por el señor Rojas así que comenzamos por él. Bueno, en relación, en primer lugar, un ruego en relación a los velatorios de aquellas personas que difuntas que, que han pasado el COVID. Eh, se están reduciendo, en el caso de Coín, a tres horas. Eh, en otro ayuntamiento no es así, sino que se bueno pues que se, se, se alarga más en el tiempo. Yo creo y ruego que es conveniente que se amplíen también, porque al final eh, algo que parece que es eh, para prevenir contagio, entiendo que no, que no, que no colabora ello, porque las personas que van a acudir a ese se concentran en tres horas y por tanto no entiendo que sea efectivo. Por tanto, ruego que se le dé una vuelta y con formato ayuntamiento, por ejemplo, el de Málaga se alargan esos eso velatorios. Después, por otra parte, también en relación al cementerio, ayer estuve en él y hay muchos huecos de, de nichos que han quedado vacíos, pues que se encuentran abiertos. Tradicionalmente se han ido cerrando, pero, eh, bueno, por, por cuestiones familiares, eh, por ejemplo, se, se sacaron unos restos en, en agosto y sigue todavía abierto. Entiendo, bueno, pues que ahora se acercan los, los difuntos y es el momento de rogar que estos huecos, pues como se ha venido haciendo, se, se cierren. Por otra parte, eh, ya que se ha, costa, se ha contestado lo de la gasolinera, por tanto, la pregunta es sencilla y entiendo entonces que el proyecto, es decir, que la, que la promotora del proyecto continúa, continúa adelante con él, ¿verdad? Bueno, ¿le puede contestar primero al tema del cementerio el señor Lucena? Sí, bueno, en cuanto a los revelatorios del COVID es que estamos en un vacío un poco extraño. Hay municipios que prohíben totalmente el velatorio de fallecidos con COVID. Ahí tenemos, por ejemplo, Fueirola. Fueirola fallece cualquier persona por COVID y no hay velatorio ninguno. Tal como fallece, lo mete en una cama frigorífica y después le dan sepultura. Y como mucho le dicen, un responso a, a la entrada del coche. Eh, otros municipios no están haciendo ni ninguna restricción de COVID, y otros han tomado, como he comentado antes, como por ejemplo el de Fuirola que no se permite ningún velatorio. Entonces, eh, un acuerdo, hablando con, con las funerarias y con la asociación de funerarias, ella, su recomendación que hacen es que eh, se pueda permitir un velatorio unas cuantas horas antes de, de hacer el entierro, de darle sepultura o la incineración, y que exclusivamente vaya a los familiares porque, como sabemos bien, está limitado, el número de personas en los velatorios a 15 personas de hace bastante tiempo. Muy bien. En cuanto a la, a la otra pregunta, en cuanto al tema de la gasolinera, eh, podríamos calificarlo que ese proyecto en Sierra Chica de instalación de gasolinera está congelado. Estamos viendo otras posibilidades, o el promotor está viendo otras posibilidades y ojalá y espero que muy pronto pues, tengamos buenas noticias al respecto. Pero en cuanto a la pregunta... Eh, concreta, que hace usted, podemos decir que está congelado este proyecto. ¿Va a preguntar algo más, vale, señor? Gracias. Sí, sí. Eh, gracias por la, por la contestación. Y les digo, bueno, si se limita a ciertas horas, bueno, pues por lo menos que, que se estudie la posibilidad de que se amplíe algunas horas más, porque entiendo que, que tres es excesivamente corto porque, bueno, incluso cuando esté limitado a 15 personas es imposible en, la, en las tres horas. Por otra parte, en relación a la moción que tratamos en el pleno pasado de, de efectuar alegaciones al proyecto de, de la planta en el término municipal de Casa pregunta en primer lugar si se han hecho esas alegaciones, si ya han sido presentadas y también solicitar que se nos dé copia de, de dichas alegaciones. Eh, en cuanto al eh, También preguntar, ya que hemos estado hablando de, del tema de la ocupación ilegal, cómo se encuentra el expediente de eh, bueno, aquellas instalaciones del Colegio Pintor Palomo que también han sido ocupadas, cómo se encuentra dicho, dicho expediente. Y, por último, en relación a la Avenida de la Constitución, que también hoy hemos tratado, bueno, pues justo antes de las elecciones municipales se alquitranó, ¿no? se, los acerados también se le echó... Una, una nueva capa, pero después nos ha vuelto a pintar aquello, nos ha vuelto a señalizar el carril bici. Y es verdad que los cerados también, no sé si por la capa que le echaron o tal, pero la verdad que presenta unas una marcas de, de suciedad, unas marcas negras que dejan muy mala imagen. Por tanto, ruego bueno, pues que también se actúe sobre, sobre, aquella, sobre aquella avenida. Nada más. Le contesto en cuanto a las alegaciones con respecto al centro de reciclado. Eh, en que se ubica en el término municipal de Casa Arbonela, se han presentado alegaciones, precisamente las presentamos ayer y bueno, sin problema pues, le remitimos la, la copia de las mismas. Eh, eh, con respecto al tema de la ocupación, yo creo que la señora López le puede informar precisamente la ocupación de lo que es esa eh, local del Ayuntamiento de Coín, que se le cedió a la AMPA del pintor Palomo y si quiere pues, la señora López le puede contestar. Yo, si le parece, señor Rojas, eh, se está llevando por parte de la asesoría jurídica de aquí del de, de ayuntamiento, en eh, la figura del señor Gamboa y de la señora Rosa Huera, y se puede usted venir por aquí cuando quiera y le facilitamos toda la información al trámite eh, judicial como lo tenemos a día de hoy. En cualquier caso, continúa, continúa ese trámite judicial... Y esperemos que se resuelva cuanto antes. Evidentemente está en el juzgado y no, no está resuelto. Ojalá, como digo, tengamos resultados pronto. Y cuanto al tema último de la avenida de la, avenida de la Constitución, es cierto, nos han pintado las líneas. Ya se, esto fue, ya hubo una pregunta, creo que le hizo usted también, hace ya algunos meses al respecto. Eh, no sabemos por qué, bueno, sí si, si lo sabemos, sabemos, pero pero no sabemos cómo lo podemos solucionar, pues de lo que es todo el lateral, eh, todas, las todas las todas las propiedades que hay subiendo a mano derecha, ¿no? Pegado a lo que es el carril y acera, pues las hojas de los distintos árboles, los arbustos, pues manchan muchísimo, que no pasa, en absoluto no nos pasa. El tratamiento es exactamente el mismo que hemos hecho, en la Avenida España, pero la Avenida España, pues no se mancha y en la Avenida de la Constitución, pues serán otros árboles o serán otros... ...tipo de, de, de arbusto lo que hay allí... ...que mancha muchísimo... Y, ...y se ensucia constantemente... ...entonces estamos aplicando diferentes formas de limpieza... ...estamos valorando otro tipo de tratamiento... ...a ver si lo podemos hacer... ...por eso no queremos pintar las líneas blancas... ...porque una vez que pintemos las líneas blancas... Mmm, ...habría que volverla a borrar... Para, ...para hacerle otro tratamiento... ...pero es verdad que los técnicos del ayuntamiento... no dan con, con la tecla de qué hacer... ...porque es, es cierto... ...y hemos pasado limpiadoras... ...hemos pasado el baldeo... ...hemos pasado todo... Se limpia, pero es que en cuestión de 24-48 horas no es que esté sucio de hoja, que eso lo limpiamos, sino que es que se mancha y no sabemos si es que hay algún tipo de arboleda cerca o demás, pero que no termina de, de, de mantenerse limpio más de 24-48 horas. Así que, evidentemente, en el momento que encontremos la, con la clave, si la encontramos por parte de los técnicos municipales, pues finalizaremos con la línea, pero no lo hemos hecho precisamente por eso, porque estamos intentando encontrar la solución idónea. Pasamos al siguiente, señora González nada. Eh, señor Méndez. Eh, sí, yo tenía un ruego. Sí, bueno, pero, pero el señor Méndez ha dicho que no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿no? No, vale. nada. De acuerdo, entonces, señora Isabel. Eh, eh, mira, es un ruego que nos trasladan los vecinos de Calle Málaga, Pasación Málaga y Calle Infante Cristina. Eh, por pues lo visto, también es una situación bastante sostenible porque están teniendo bastantes problemas en sus tejados y le están provocando incluso el atoro de las canaletas. Por ello, le pedimos, pues a nosotros despedimos pedimos al ayuntamiento que actúe cuanto antes con alguna medida a tomar. Es cierto que algunos vecinos, por lo visto, a través de la... han realizado la incidencia y lo han tratado también el concejal de medio ambiente. Pero claro, son muchas las personas mayores que viven en esta zona y que no tienen la posibilidad de acceder a través de una tecnología. Y es por ello que nosotros trasladamos este ruego para que se actúe cuanto antes. El señor Lucena le puede contestar al respecto. Eh, buenas tardes. Sí, ayer mismo tuve la conversación con la vecina y yo mismo le dije que por favor o lo hiciese por registro de entrada o a través de la aplicación de telefonía móvil para que nosotros la tengamos en constancia y poder actuar. Ahora mismo tenemos unas palomas, unas jaulas cogiendo para captura de palomas en General Rincón y cuando terminemos de realizar ahí el tratamiento en General Rincón las pasaremos a calle Málaga y ya también hablando con la misma ciudadana que se puso en contacto conmigo, le dije de que para colocar esas trampas hace falta terrazas habitables y transitables y ella me dijo que varios vecinos tienen allí terrazas habitables y transitables y que la ofrecían al ayuntamiento para realizar esas capturas. Muchas gracias. Gracias. bien, señor Guzmán. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, darle la bienvenida al señor Laureano. Y después, querría hacer unas, varias preguntas. Eh, tengo entendido que hay una incidencia de, por parte de un vecino así del Rodeo sobre los, los árboles que están detrás del deportivo cubierto, donde se ha contestado que se va a actuar. La, mi pregunta es qué actuación va a tener y cuándo se va a hacer. Por otro lado, en la calle Las Palmeras, eh, de aquí también del Rodeo, se han cortado cuatro o cinco palmeras. ¿Cuál ha sido el motivo? Eh, eh, por otro lado, también, eh, cuando el río, el puente del río de la Fuensanta, no, perdona, eh, el arreglo del puente de la Fuensanta, que va a Río Grande, se sabe ya cuándo se va a actuar en él o todavía no, no sabemos nada. Y por otro lado, rogar de nuevo eh, el adesantamiento de, de los olivos que están junto al parque de, del Rodeo. Muchas gracias. Señora Señor, le puede contestar al, alguna pregunta con respecto al tema de la jardinería. Bueno, pues gracias, de novia, señor alcalde. Eh, bienvenido, Laureano. Y bueno, eh, la incidencia del, del, del árbol eh, se ha fumigado y, y ahora pues procederemos a la poda. Y luego, eh, las incidencias de las palmeras, de calle Las Palmeras, eh, se, ha, se ha podado, no se ha talado porque estaba infectada con las picudas. Y entonces, pues ahora procederemos a eliminar el, el tallo que está en la acera, porque es que no tenía solución, ¿vale? Y entonces, la, están pendientes de ellos con servicio operativo y luego la poda de, del árbol detrás del polideportivo, pues estamos pendientes de ellos en, en hacerlo en breve. Gracias. Bien. Muchas gracias. Eh, señor González, para contestarlo con respecto al puente. Sí, muchas gracias por contestar a la pregunta del puente de Río Grande, el puente de la Fuente Santa, como normalmente todo el mundo lo conoce. ¿no? La verdad es que sí, el proyecto está avanzado, eh, ya lo, lo han visto los técnicos municipales. El otro día estuvimos haciendo una visita a la Diputación Provincial de Málaga que se ha interesado por este tema y espero que no tarde mucho en contestarnos y en decirnos cuál va a ser la viabilidad final. Yo espero que va a haber una buena resolución y que todos Pronto vamos a disfrutar de, de esta renovación de este puente. Gracias. Muchas gracias. Señora Juana Jiménez. No, nada, gracias. Señora Guzmán. Sí. Eh, en primer lugar, volver a recordar lo que llevamos ya. Este es el tercer pleno, recordando que, por favor, nos contesten a las solicitudes que damos registro de entrada. En los dos plenos anteriores, la alcalde ha contestado de alguna de ellas, que, que no sabe lo que ha pasado, que recuerda que incluso la ha firmado, pero es que seguimos sin recibirla. Entonces, eh, yo creo que para que el listado no siga aumentando, tren, pleno par, tras pleno, a ver si nos pueden ir respondiendo. Tenemos la del 15 de mayo, de asuntos de la policía y sobre la mesa de negociación mantenida. Tenemos del 19 de mayo, sobre información, inundación, edificio Clara Campo Amor. Tenemos del de 18 de agosto, información sobre eh, parque de placas fotovoltaicas en La Jara. Tenemos del 16 de septiembre, el autodictado por archivo de la causa por el vertido de las aguas sindicural. Del 18 de septiembre, visualización, documentación, comisiones informativas, informe de, del secretario. Y luego, más reciente, del 19 de octubre, una solicitud de información sobre los árboles cortados. Del 21 de octubre, el convenio con el Consorcio de Residuos de Sólidos Urbanos. Y del 25 de octubre, información sobre la rotura de tubería en rodeo. Aparte, habíamos solicitado en pleno anterior que se nos enviase la solicitud respecto a la banda para emitir Canal Coin. Y se había pedido eh, también que se nos enviase con respecto al coche quemado el día 12 de Prodomasa, el parte de bombero y el informe de la Consejería de Medio Ambiente. De verdad rogamos encarecidamente que no se siga acumulando. Pensamos que ruegos y preguntas se van alargando. si sí, Vamos a tener que ir recordando todo lo que no nos van respondiendo y nosotros lo vamos a seguir, a seguir recordando. Eh, por otra parte, eh, ruego que se intente dar por parte del equipo de gobierno una información lo más veraz posible para no confundir a la ciudadanía y que se tenga en cuenta por parte del equipo de gobierno que la oposición, todos los miembros de la corporación, tenemos derecho a esta información veraz. En el anterior le preguntamos al señor alcalde que si ya se estaba, que eh, cómo iba la depuración de las aguas y el arreglos de tuberías. Y nos contestó pues exactamente igual como nos ha contestado hoy, que no estaban todavía arregladas al 100% y, y la fecha prevista. Salen los medios de comunicación y la ciudadanía así lo ha entendido, que desde el día 10 de agosto se está depurando todas las aguas de Coin Ante esa eh, contradicción entre lo que se nos contestó en el Pleno y la información que dan a la ciudadanía de Coin además repiten, publican en sus redes de que se está depurando toda el agua de desde el día 10 de agosto en vez de esperar al pleno preguntarlo por escrito le pregunto al portavoz del equipo de gobierno, señor Ortega directamente, que si ya están arregladas las tuberías al 100% porque lo habíamos preguntado en el pleno y la información era contradictoria, a lo que el señor Ortega nos responde que sí que están efectivamente están totalmente arregladas al preguntarle pues, que entonces, porque el, el alcalde dijo en el Pleno que no estaban totalmente arregladas, me insta a que solo eso, ese no es el medio para hacer control del equipo de gobierno y que lo pida por los medios adecuados. Es por eso por lo que he tenido que hacer una pregunta por escrito para contestar, para que realmente se conteste que no está totalmente arreglada las tuberías y que no se está depurando al 100% las aguas. En ese sentido, pienso que podríamos ser más ágiles y nos ahorramos algunas preguntas y alguna eh, confusión de información luego en, en los plenos, en los medios de, de comunicación. Respecto al consorcio de transporte, hace dos plenos eh, preguntamos cómo iba la negociación. Y hace dos plenos, el alcalde nos contestó que, bueno, que la cosa todavía eh, no se sabía, pero que se estaba pensando en otra posible negociación, eh, que quizás se podía tener pronto eh, estar incorporado en el consorcio de transporte, y que en breve eh, pues nos informarían a los portavoces sobre esas nuevas negociaciones que estaban haciendo. El pleno anterior, eh, mi compañera es concejal irene Preguntó cómo iba esto y el alcalde contestó, pues, obviando esa respuesta del pleno anterior, que bueno, que las negociaciones seguían y que todavía no había nada nuevo. Entonces, preguntar qué pasa con esas nuevas negociaciones que dijo hace dos plenos y que se nos iba a informar a los portavoces en breve. Y, por último, pues, eh, rogar eh, que se nos envíe también eh, al grupo de Adelante Coin las alegaciones... Eh, ...solicitada por el compañero del, del SOE sobre el centro de, de reciclaje. Nada más. Pues yo le puedo contestar alguna cosa, vamos a ver. En cuanto al consorcio de transporte es que no tenemos ninguna información adicional. En estos momentos, eh, más que una negociación, ayuntamiento, eh, Junta de Andalucía... ...es eh, un trámite que está haciendo el propio consorcio de transporte... ...en cuanto a la incorporación de una serie de municipios que evidentemente conlleva... Una ampliación de partidas presupuestarias, etcétera, etcétera. Es decir, trámites internos de la propia Junta de Andalucía, lo que estamos esperando, pues que, que nos digan que cuándo, cómo, dónde eh, vamos a arreglar este, este problema de la incorporación, que ya se ha convertido prácticamente en un problema, pero no tenemos ninguna información adicional. Y en cuanto al tema de la, de la depuración de agua, vamos a ver, y ahora en este caso voy a hacer yo un ruego a, la, a todos los miembros y portavoces de la oposición, pero en especial a usted, Señora Guzmán, porque lo que realmente le dijo el portavoz del grupo eh, popular, del equipo de gobierno, era que WhatsApp, que yo creo que todos tenemos que entenderlo, que WhatsApp no es un medio para hablar de algo tan serio como la depuración de aguas residuales. Que yo sepa, usted ni ha llamado por teléfono al señor eh, Ortega, ni me ha llamado a mí, ni ha llamado al señor Lucena, ni se ha presentado aquí a la dependencia del ayuntamiento, ni lo preguntó en la pasada comisión informativa, que lo podía haber hecho... Y usted simplemente quiere que a través de un WhatsApp, pues le informe el portavoz. Creo que, como bien le dijo el portavoz del equipo de gobierno, el WhatsApp no es un medio para informarle. Nunca, nunca, nunca le pongo la mano en el fuego por eso, nunca se le ha evitado ningún tipo de información a la oposición. Lo que le dijo el portavoz era que WhatsApp no era el medio para informarla. Si tiene cualquier necesidad, cualquier información, cualquier duda, lo puede hacer por escrito, lo puede hacer por teléfono, lo puede hacer presencialmente en eh, la dependencia del ayuntamiento o quedar simplemente a tomar un café con un concejal si le viene bien hacerlo de esa manera. Pero yo coincido plenamente con el portavoz del equipo de gobierno que WhatsApp no es para explicar temas eh, complicados como, como el tipo de la depuración, porque el problema es que WhatsApp, aparte de quedarse por escrito, eh, pero no por el escrito, sino por la forma de escribir WhatsApp, no, eh, no se puede redactar por escrito algo correctamente y puede transmitir o puede dar lugar a a dudas o a, mal, a malas interpretaciones. Por lo tanto, yo le ruego que para las próximas dudas pues directamente llame al portavoz o me llame a mí o directamente pues presento un escrito o lo hagas, por ejemplo, tanto en un pleno como en una comisión formativa. Pero que, por favor, lo único que le dijo el portavoz del equipo de gobierno es que no lo hiciera por WhatsApp. Porque creo que ese grupo de WhatsApp que tienen los portavoces de los grupos municipales pues es para comunicar pues, una cita, una reunión, pero algunos temas muy concretos. Pero no para explicar, y como bien le dijo el señor Ortega, creo que un WhatsApp, que es algo totalmente informal, no se puede utilizar para hacer un control al equipo de gobierno. Porque al final esas preguntas son de control de equipo de gobierno, de labores del equipo de gobierno. Sin ningún tipo de, de aspereza, es un control. Sin ningún tipo de problema, le contestamos en este pleno, como lo hubiéramos hecho de cualquier otra manera. Pero no, evidentemente, un WhatsApp que puede... Pues, prestar a malas interpretaciones y que por lo tanto esa duda que tenía usted pues no se pudieran aclarar y por eso lo hizo simplemente el portado del equipo de gobierno de esa forma y por eso le dijo que no se lo podía hacer por whatsapp señor por eh, perdón, garcía perdón, no, no, se, señor alcalde eh, ¿Sí? me permite por alusión dígame sí mire usted estoy leyendo el whatsapp que lo tengo guardado que no quería hacer eso porque esperaba que se confiase en mi palabra ¿Qué di dice el señor Orque Ortega a mi pregunta? Buenos días. Sí. Los colectores... Sí. Ya, Micaela, está, ya están Micaela. reparados. Señora tarde, si, este, señora si Guzmán, ese no era el favor, medio, pero déjeme, déjeme no, que... No, que se van... No, señora Guzmán, es que si es si van, si, no, no creo que sea conveniente de que... Ah, haga, ahora no es conveniente. No, es que creo que no o sea, es conveniente que hagamos alusiones a un WhatsApp que le ha enviado un compañero. Pero vamos a ver, a si ese no era... Yo, Señor alcalde, yo hago una pregunta en el grupo de portavoces, pero no soy señora la única. Burmán, señora Guzmán, no voy a abrir un turno de intervenciones claro, aquí. Claro que no. Sino, también se lo tendría <risa> que dar al señor Ortega. Por supuesto Ortega. que no. Porque si usted es Ustedes tiene la, la última palabra. La última palabra para ustedes. Señora Guzmán, por favor, eh, no voy a abrir un turno de intervenciones porque si no también se lo tiene que dar al señor Ortega, que es la otra persona que le mandó ese WhatsApp, pero técnicamente también se lo tiene que dar al resto de portavoces que también están presentes en ese grupo del equipo de gobierno, o sea, del equipo de gobierno, de la, de la corporación municipal. Y creo que si tienen algún tipo de problema, pues lo hablan ustedes personalmente, creo que es lo que tienen que hacer, como si se quieran unir los cuatro portavoces en una junta de portavoces, precisamente, que también es algo oficial, y lo hacen perfectamente en el momento que quieran, y estoy convencido que el portavoz del equipo de gobierno está dispuesto a coger cualquier día, cualquier hora, para aclarar este tipo de cuestiones. Pero que creo que el pleno, en una parte de Ruedo y Preguntas, no es el momento para sacar WhatsApp y, y crear incluso más malas interpretaciones todavía, que es lo que al final se va a producir seguramente con, con esta intervención. Así que, señor García. Bien, eh, bueno, tengo varias varios, varias preguntas y un, y un ruego En primer lugar, queríamos tener conocimiento del recorrido que tienen los residuos orgánicos que recoge la empresa Framasa y luego el destino final eh, de dichos residuos. Eh, hemos estado haciendo alguna indagación y no hemos, no hemos conseguido respuesta. en Por eso le puede contestar el señor Lucena. Buenas, Buenas tardes de nuevo. Eh, los residuos orgánicos que coge la empresa Falamasa, eh, lo de los contenedores verdes, los residuos domiciliarios urbanos, eh, los recoge la empresa Framasa lo lleva a una planta de transferencia que se encuentra ubicada en Villafranco del Guadalorce. Ahí lo echa en, los, en unos contenedores de mayor capiza, eh, capacidad y a partir de ahí viene el consorcio, recoge esos contenedores y los lleva a barsequillo En Barsequillo ya está funcionando una planta de compostaje y allí se compactan los que son, digamos, factibles a hacer realizar compost y los que no, van directamente al vaso vertedero y se entierran. De acuerdo, muchas gracias por su intervención. Eh, en segundo lugar, queríamos conocer si ha habido una solicitud eh, para un informe de compatibilidad urbanística de la futura o prevista planta de fotovoltaica de, de la Jara o si ya se ha emitido dicho informe. Sí, señor Jiménez. Eh, sí, qué tal, buenas tardes, señor García. Pues efectivamente, eh, un poco yo también a colación con una de las preguntas de la portavoz de Adelante Coim, con la señora Guzmán. Se está elaborando un informe porque no solamente hay una solicitud por parte de una única empresa, hay diversas solicitudes. Entonces estamos elaborando, incluso traía hoy también un poco, un plano, ¿vale? donde ya se, se incluirá lo que es el, en el informe que se está emitiendo de las distintas solicitudes que ha habido por distintas empresas una con un, únicamente solicitando el informe de compatibilidad, una con un desarrollo algo mayor. Entonces, en el propio informe que estamos elaborando y se le permitirá perfectamente y claramente se verá cada una de las situaciones y las empresas que son las, las, las que lo han pedido, ¿vale? De todas maneras, cualquier cosa yo invito, porque la verdad que es tedioso y bastante complejo, que, que se personen aquí en la oficina de los servicios técnicos porque seguramente los técnicos le aclararán de palabra con mayor exactitud y con mayor detalle cualquier información que deseen por vuestra parte. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal. Eh, finalmente, teníamos una pregunta que creo que prácticamente está contestada sobre la ubicación final de la gasolinera de Sierra, Sierra Chica, pero entendemos que si, si el, el estado de…, eh, bueno, esto está en, eh, parado ahora mismo…, Imagino que no hay una no previsión para una ubicación final de dicha gasolinera. En cualquier caso, si nos pudiera responder a esta pregunta, se la agradecería. Sí, bueno, como, como comentaba anteriormente, podemos decir que, que ahora mismo está paralizado el expediente. No, de no acuerdo, mucho, absolutamente nada. De acuerdo, muchas gracias. Y finalmente tenemos un ruego. Eh, bueno, como consecuencia de alguna de nuestras últimas actuaciones, hemos visitado... Varios puntos en los cauces de la red de saneamiento de, de Coín y aparte de, de otros temas que nos vienen a colación, lo que sí hemos observado ha sido que eh, parte de los residuos provenientes o bien de, de, de su nueva implantación o bien de, de las reparaciones o incluso de instalaciones existentes antiguas eh, acaban en, en los cauces del, del río y pedimos, eh, rogamos, que se haga... Un, un mayor, insistimos en que se haga una, una mayor diligencia a la hora de, de que esos residuos no acaben en los cauces y permanezcan allí durante, durante muchísimo, muchísimo tiempo. Gracias. Y finalmente, bueno, agradecer, agradecer a toda la corporación que es eh, la bienvenida que me han dispensado y que, y que bueno, perdone. Eh, el que, no sea, el que no tenga una, una veteranía en esto y pueda haber cometido algún despiste. Muchas gracias. Bien, ya, lo ha hecho perfecto en su primer pleno. <ríe> Señor pierce Sí, una pregunta <ríe> y un ruego. Una pregunta es porque la pregunta es muy simple, pues me la han preguntado muchos vecinos y la verdad es que yo creo que me he equivocado incluso en algunas respuestas, porque... Eh, es referente a la obra que se está haciendo enfrente del mercado agroalimentario, porque muchos vecinos pensaban que ahí iba a ir a la gasolinera le dije que no, luego escuché que se iba a poner McDonald's y nos podían aclarar un poco qué es lo que se pretende que es lo que se está construyendo ahí Pues en, en, la, en lo que dentro de la organización de Sierra Chica eh, más que enfrente del mercado, está prácticamente enfrente casi de la gasolinera, más o menos ahí. ahí va efectivamente un McDonald's y bueno, hay otra parcela la calle en medio que, que ojalá, ojalá prospere y los promotores tienen muchas ganas de tirar hacia adelante, pues una de las empresas de la localidad pues va a ubicarse ahí también para, bueno, tema alimentario, no sé si lo puedo decir, pues no voy a decir el nombre, pero el tema alimentario, una empresa de la localidad que se pondrá entre la última edificación que hay, el último local, ahí iría ese, esa empresa local y después va el Mercadona, que es, es, perdón, McDonald's, perdón, que si ven en la obra que están haciendo hay unos muros ya que hay pegado totalmente a, a, a lo que es la montaña. Esa, es, todo eso sería la obra del McDonald's que es la que se está ejecutando en este momento. Muchísimas gracias. Y uh, para terminar, es un ruego sobre todo a la ciudadanía, a toda la ciudadanía de Coim que nos está viendo uh, y sobre todo en vista al puente que se nos va a acercar, que, que tenemos ahora... ...del 30 de octubre al, al 2, de eh, 2 de noviembre. Uh, por parte de la Junta de Andalucía se acaban de confinar perimetralmente... Uh, ...449 municipios en toda Andalucía. Eso significa más de 4,3 millones de personas confinadas en sus municipios... ...que es el 50% de, de la ciudadanía de Andalucía. Y que a, en, a vista del puente, como ya digo, ahora del 30 de octubre, que se extreme la vigilancia y que se cumpla, por favor, con todas las recomendaciones médicas. Quiero recordar que COIN está en fase 3, eh, con lo cual no estamos confinados perimetralmente, pero pueblos tan cercanos como Valle de la, de la Gis o Villanueva de la Concepción sí lo están. Con lo cual, ruego a la ciudadanía el... en en incrementar las precauciones en este puente que, que, que, está, que está alrededor de la esquina. Gracias. Pues, efectivamente, le agradezco, señor Pires, su intervención. Yo creo que, que bueno, todo, todo la compartimos, por supuesto. Estamos en momentos complicados, eh, superamos aquella primera ola, eh, pero desgraciadamente esta segunda, o yo no sé si es segunda o tercera, estamos casi peor que la primera, o por lo menos lo, lo que es el crecimiento, es eh, casi igual de exponencial que en la primera ola y, y la verdad que nos preocupa, nos preocupa. Nos preocupa muchísimo, efectivamente se han tomado una no serie sé, de medidas duras y drásticas por parte de, de la Junta de Andalucía. COIN sí. efectivamente no ha llegado a ser confinado a nivel municipal, estamos confinados en lo que es eh, a nivel de comunidad autónoma, pero a nivel local no pero yo creo que dependemos de que seamos muy serios, que seamos muy prudentes los próximos días, las próximas semanas, porque eso no implica que de aquí a unas dos, tres, cuatro semanas, pues nuestros datos vayan a mucho más y, y que evidentemente pues nos terminen confinando, que bueno, eso pues ya que casi podemos decir que es lo de menos. Si, si nos confina es porque el número de contagios es elevado, que el número de camas hospitalarias, de UCI, por lo tanto están, si no, colapsados, casi colapsados. Y es lo que tenemos que intentar evitar y para ello, pues como lógico, yo creo que como mensaje de la corporación, pues apelar a, a todos los ciudadanos a que sean muy responsables, que sobre todo en este puente, que intenten evitar al máximo el contacto social, eh, que intenten cumplir con todas las medidas sanitarias que bueno, se han establecido y que se han comunicado por parte de todos los organismos y, y que, bueno, que intentemos pasar este, este bache, que es un gran bache, un gran bache, a día de podemos decir que es un gran bache como mínimo, Intentemos que no, vaya, que no vaya más. Ojalá cuanto antes tengamos esa, esa famosa vacuna que, que prácticamente al final va a ser la solución de esto. No tenemos ni idea de cuándo la vamos a tener, pero mientras tanto, pues, como decía, apelamos a la responsabilidad de todos los ciudadanos y sobre todo, sobre todo, eh, lo digo porque lo hemos escuchado, mmm, ese, ese día de Halloween, famoso Halloween, pues que no se hagan las fiestas que hemos escuchado que hay algunas que se están organizando. Os puedo asegurar que ayer tuve precisamente una reunión con Guardia Civil y Policía Local. Eh, vamos a establecer un dispositivo para controlar todo ese tipo de posibles fiestas que se vayan a, a realizar y que, y que bueno, que evidentemente las vamos a controlar. Pero como digo, al final dependemos de la responsabilidad de cada uno y apelamos como mensaje, yo creo, de toda la corporación, a que seamos responsables y que intentemos evitar al máximo pues, que este número de contagios aumente considerablemente. Así que, eh, sí, señor González, te está pidiendo la palabra para contestar alguna pregunta. o eh, Gracias, señor alcalde. Simplemente era por una pregunta que hizo el compañero Juan Méndez, creo que fue a la salida de la comisión informativa de la semana anterior, sobre una serie de líneas o marcas viales que había visto en la bajada del camino antes de entrar a la carreta, ¿vale? Simplemente por contestarle y para que él de alguna manera, que ya sé que camina por allí, de alguna manera, de alguna que otra vez, eh, explicarle un poco en qué consiste eso. Según hemos estado indagando, la red de gente que hace de senderismo hace esas marcas viales para que cada, cada color de cada pintura que se pinta bien, en el suelo o en alguna tablita o en algo que hemos visto o hemos detectado porque también en el Cortiolo Fernández la hemos visto, aquí en la entrada de la campiñuela hay otras, es simplemente la ruta que quieran seguir, o la blanca, o la roja, o la verde. Lo digo para que usted lo entienda, que hemos indagado en ese tema y que la gente, pues también ha habido alguna gente más que nos ha estado preguntando, que son rutas que, la, que ellos mismos pues para que los demás compañeros identifiquen cuál es la más larga o cuál es la más corta, cuál es la que mejor les gusta, pues la tengan de alguna manera marcada, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muy bien. Bueno, pues eh, sin más asunto que tratar, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.